Hola, en este video tutorial vamos a hablar sobre cómo interpretar un contraste de hipótesis. Posteriormente veremos cómo hacer los cálculos mediante chi cuadrado y t de student. Para situarnos un poco, cuando hablábamos de estadística correlacional decíamos que teníamos dos sistemas para ver si había relación entre variables. Uno de ellos era correlación lineal y otro es contraste de hipótesis, que es en el que nos vamos a centrar nosotros en este vídeo tutorial. Posteriormente veremos cómo calcularlo a través de una prueba chi cuadrado cuando tengamos dos variables cualitativas nominales o en su defecto una nominal y otra ordinal o mediante la prueba TD Student para muestras dependientes que es que medimos la misma muestra dos veces antes y después y esta muestra siempre es con variables cuantitativas. Eh, pues bien, vamos a empezar a tratar ya lo que es el contraste de hipótesis. Cuando hablamos de contraste de hipótesis, como su propio nombre indica, lo que queremos comprobar es si se cumple o no mi hipótesis, que normalmente eh, viene expresada de la manera X, que es la variable independiente, produce diferencias significativas en Y, que en este caso sería la variable dependiente. Eh, la hipótesis de la que parto es nula, es decir, en principio presupongo que no hay relación entre las variables. Si consigo rechazar esta hipótesis nula, aceptaría la hipótesis alternativa que entonces sí que me dice que las variables están relacionadas entre ellas. Cuando hago este contraste de hipótesis, yo puedo cometer dos tipos de error. En este caso sería aceptar la hipótesis alternativa cuando la que es cierta es la hipótesis nula, que sería un error de tipo 1. O podría cometer un error de tipo 2, que sería aceptar la hipótesis nula siendo cierta la hipótesis alternativa. Esto dicho así suena un poquito raro, pues vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Un error de tipo 1 sería decir, por ejemplo, a alguien que está embarazado, es decir, la hipótesis alternativa, cuando no lo está. Y una hipótesis eh, que cometa un error de tipo 2 sería, por ejemplo, decir que no está embarazada a una persona que sí lo está. En este caso rechazaríamos la alternativa cuando sería cierta. Para el contraste de hipótesis, como puedo cometer ciertos errores, normalmente suelo establecer un nivel de confianza. Ese nivel de confianza suele ser el 95%. Luego, si yo quiero que el 95% de las veces eh, tenga razón, le corresponderá un error del 0,05. Hay algunos estudios en los que este nivel de exigencia se eleva y el intervalo de confianza es del 99%, con lo cual la posibilidad de cometer un error es de 0,01. Para saber si puedo rechazar la hipótesis nula, que es eh, del punto que yo parto, tengo dos sistemas. Uno de ellos es comparar un valor experimental u observado, que es un valor que yo voy a calcular a partir de los datos de mi muestra. Y luego ese valor lo voy a comparar con otro que llamo crítico, que también se llama teórico o en tablas, que precisamente encuentro en unas tablas que ya están precalculadas. Yo voy a comparar estos dos valores. Si mi valor experimental, es decir, el valor que yo obtengo tratando los datos de mi muestra, es más pequeñito que el crítico, tengo que aceptar la hipótesis nula. No la puedo rechazar, es decir, llegaría a la conclusión de que no hay relación entre las variables. No obstante, si el valor experimental, es decir, el de mi muestra, es mayor al valor que hay en las tablas, al valor crítico, sí que puedo rechazar la hipótesis nula y por tanto diría que las variables no son independientes, que están relacionadas. Otra forma que tengo para saber si puedo rechazar h es fijarme en lugar de en esos valores, el observado y el crítico, sería comparar mi p-valor, que es el error que yo estoy cometiendo, si rechazo la hipótesis nula, con el margen de error máximo que yo me fije, que normalmente suele ser el 0,05, que normalmente se denota como .05. Si mi p-valor, es decir, el error que yo cometo es menor, que el error que me he fijado como máximo, es decir, no llego al máximo de error que me he propuesto, puedo rechazar la hipótesis nula y, por tanto, puedo decir que hay relación entre las variables. Por eso, siempre que nuestro p valor es más pequeño que 0.05, pues eh, hay muchos memes en los que estamos contentos. Si, por el contrario, mi p valor es mayor que el 0.05, es decir, el error que cometo es mayor al margen de error que me he fijado, no puedo rechazar la hipótesis nula porque es, habría bastante probabilidad de que me equivocara o más probabilidad de la que yo quisiera. ¿Mm? Entonces, al no poder rechazar h sub 0, pues eh, las variables en principio entiendo que no están correlacionadas entre ellas. ¿Mm? Entonces, si obtenemos un p valor mayor que 0.05, decimos que no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, tener en cuenta, si mi p-valor es más pequeñito que .05, en este caso decimos que se producen diferencias significativas de una variable respecto a la otra. Por lo tanto decimos que sí que están relacionadas. Si mi estudio me arroja 0.05 exacto o un poquito por encima, pues normalmente lo que hacemos es volver a repetir el estudio, coger una muestra mayor y ver qué ocurre. Si nos alejamos muchísimo, pues bueno, pues a lo mejor nos interesa estudiar qué es lo que está pasando con ese subgrupo de población. ¿no? Y bueno, pues con esto habríamos visto que hay dos formas de interpretar el contraste de hipótesis o bien con los valores eh, crítico o en tablas y comparado con mi observado o bien el p-valor que yo me fije como error máximo comparado con mi p-valor. Y es así de sencillito. Muchas gracias.